Por favor, doctora. Gracias, buenas tardes. Eh, bueno, considero que es un momento muy importante como institución convocante y estamos eh, a tiempo de esta iniciativa, de darle fortaleza a esta iniciativa estratégica eh, en el interés de eh, potenciar los esfuerzos de los distintos actores sociales, institucionales, académicos, políticos, que estamos eh, interesados en empujar una perspectiva de derechos en general y en la política pública en particular. Como ya se señalaba, la política de derechos humanos en México es relativamente reciente y por lo tanto las fuentes de información que alimentan estos eh, indicadores tienen la limitación de no haber sido pensadas, construidas, como ya se señalaba también anteriormente, desde una perspectiva de derechos. A pesar de esto, en el tema del derecho a la salud hay un avance importante. Sin embargo, yo quisiera eh, colocar como cuatro eh, cosas que me parecen fundamentales, en términos del derecho a la salud. Para empezar, es que es muy importante, desde la perspectiva de la salud en sentido amplio y no solamente como ausencia de enfermedad, que se considere la multidimensionalidad y la complejidad de este derecho, que incluye, si es cierto, la, el derecho a la protección a la salud, que remite a las formas institucionales, al sistema de salud, al campo sectorial ¿sí? de atención, a la enfermedad, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, pero no se agota en este, sino que abarca el conjunto de determinantes sociales de la salud y que en términos jurídicos hace referencia a otros derechos, que también nos parece que es muy importante que se eh, trabajen de manera articulada. los Otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por decir algunos, que están eh, mencionados en el protocolo de San Salvador, específicamente en la Observación General 14, cuando se hace referencia a los determinantes sociales de la salud, alimentación, vivienda, trabajo, medio ambiente sano, vida digna. O sea, sí trabajar el derecho a la salud en términos de el campo, más específicamente de los indicadores de acceso, disponibilidad, calidad de los servicios… Eh, pero, no, aceptabilidad, pero no solamente quedarse en eso, sino eh, trabajar también, que puede ser un trabajo muy rápido y articulado, sobre el conjunto de, eh, de indicadores que podría estar haciendo referencia a estos determinantes sociales y que como proxys de los determinantes sociales, bueno, el INEGI y CONEVAL tienen bastante... Eh, Sistematizada la información, por ejemplo, de carencias sociales, de condiciones de pobreza, de condiciones de bienestar social, indicadores eh, de desarrollo humano. Entonces, ese sería un primer desafío para eh, la elaboración de este informe y que realmente recuperara toda la complejidad de la garantía del derecho a la salud. Eh, un segundo elemento que me gustaría que se considere y que desde luego, desde la academia y desde el campo que eh, yo trabajo, que sería la salud colectiva, consideramos muy importante, es en términos de los niveles de agregación. Dada la heterogeneidad del país, la polarización social y la desigualdad que es, una de los que es un elemento, la desigualdad social, que es uno de los elementos centrales que nos define como país, pues es muy importante que se haga un informe no solamente digamos de la dimensión eh, nacional, a partir de datos del gobierno federal, sino que se incluya también la desagregación a nivel eh, estatal. Y también por algunos ejes que sabemos que son ejes de desigualdad y de exclusión social, como serían eh, condiciones sociales, etnia, género, generación, origen. Hay algunas formas de eh, trabajar los indicadores para aproximarnos a estas eh, desigualdades y a estas dimensiones eh, de las, a nivel de entidades federativas eh, y que nos permitirían el monitoreo de brechas de la garantía del derecho y el reconocimiento de dónde tenemos que apuntar e intensificar la política pública son los por ejemplo las agrupaciones eh, urbano rural indígena no indígena eh, eh, en términos de generación bueno todo lo que tiene que ver con adultos mayores niños que también ya se consideran se trabajan como grupos específicos y un tercer elemento bueno que esto nos permitiría monitorear brechas ver la progresividad en la reducción de esas brechas y avanzar en la equidad y, y la inclusión y un último elemento que es el ejercicio incluyente y participativo en la elaboración de estos, de estos informes y en particular del componente eh, del primer grupo de derechos, del componente del derecho a la salud, donde eh, la convocatoria a académicos, sociales, a actores académicos, sociales, políticos, institucionales, sería muy importante para nosotros. Ya se señalaba que hay una disposición y una, una forma de trabajo, ¿no? desde relaciones exteriores, para hacer estos. ...estos informes eh, de manera plural. Nosotros celebramos eso y, por supuesto, estamos eh, interesados en participar como grupo convocante, en participar en la elaboración en particular del de, eh, capítulo del derecho a la salud. Eh, también reconocemos un avance sustancial en el derecho a la salud con los indicadores que incluso ya están publicados. Creemos que retomar eh, lo que ya se tiene permitiría avanzar mucho más rápido para eh, hacer estas, eh, digamos, enfrentar estos desafíos que yo he planteado en términos de la eh, complejidad del derecho, su multidimensionalidad del derecho a la salud y la inclusión de eh, la temática no solo eh, que tiene que ver con los servicios de salud y la prestación de una serie de… de servicios y beneficios en el campo del sector salud, sino también en términos de los determinantes sociales de la salud, con el propósito, por supuesto, de avanzar en la garantía del derecho a la salud, monitorear la política pública y además colocar el tema de la salud en todas las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias a Oliva por destacar esta importancia de los determinantes sociales de la salud y la.